Eh, os está hablando en directo eh, Luis, como siempre en directo, desde Madrid. En esta ocasión estamos con el letrado don Alberto de Enrique Arnau. Buenas tardes. Letrado del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid. Y vamos a hablar, él es eh, abogado especialista en asilo, en inmigración, y nos va a dar un poco un conocimiento informativo y va a resolver también las preguntas que pongáis. Os recuerdo, las, las preguntas las entenderemos al final de la charla. ¿Vale? El que vea esto y todavía no esté suscrito, pues si le gusta ya sabe lo que tiene que hacer. Suscribirse porque PrisLine siempre emitimos en directo. Eh, también quiero deciros que aquí en PrisLine siempre os damos nuestra opinión, la mía, la de los invitados, en esta ocasión, don Alberto y que entre todos sumamos mucha inteligencia colectiva el que no esté conectado todavía en telegram que se conecte porque allí hay mucho conocimiento vale vamos a aportar un granito más con la aportación de don alberto perfecto eh, yo mmm, bueno le conozco sé que es un buen abogado pero para que veáis que tampoco tomo parte por nadie antes al comienzo del vídeo os recomiendo dos buenos abogados a los que no conozco pero si veo su trabajo y sé que es bueno pues por ejemplo el de Tramitex Abogados, lo podéis ver en YouTube, y el de Machelin Díaz. También son dos buenos letrados, no tienen nada que ver con Prisline, como tampoco Don Alberto, pero igual que traigo a Don Alberto, os recomiendo también a Tramitex Abogados y a Machelin Díaz, que yo veo su trabajo y veo que dan buena información. Bueno, yo sin más... Le voy a ceder la palabra a don Alberto. O a los que estáis en el chat os saludo, poner las preguntas, que luego se las transmitimos y los que lo veis luego ponerlas en los comentarios. Don Alberto, puede usted presentarse y su despacho. Muy bien, José Luis, buenas tardes. Buenas tardes a todos los seguidores de Prixline, especialmente al cono latinoamericano, muy especialmente a Colombia, a todas mis amistades colombianas, Venezuela y Cuba. Porque estos países, bueno, os voy a hablar acerca del el derecho de asilo, eh, especialmente en lo que es la materia de extranjería. Antes de todo, y vaya por delante, soy letrado del despacho de abogados Club 567 de Madrid, que está en la calle Velázquez 12, cuarta planta. Este Club 567 está participado por la banca privada y somos un club de economistas y de, y de abogados tenemos eh, experiencia en bastantes áreas del derecho y yo especialmente eh, soy especialista en derecho de extranjería aunque también llevo eh, mi materia de derecho penal y derecho civil bueno, dicho esto y valga como presentación os voy a hablar de lo que es el derecho de asilo o cómo estar o permanecer en, en nuestro país en españa de una forma regularizada y con completa seguridad jurídica Mire, eh, el derecho de asilo es un derecho que tiene todo aquel extranjero refugiado que eh, llega a nuestras eh, fronteras por el medio mm, eh, que tenga más eh, oportuno, bien por avión, bien por eh, digamos medios de transporte cualesquiera que sea estos, y eh, el, en concreto la persona que pide asilo eh, ha sufrido una persecución o tiene una persecución, y es decir eh, no tiene digamos las condiciones mínimas de protección de los derechos y libertades públicas, ¿vale? Como los tenemos aquí en España. Bien, pues este es eh, en sí lo que es la definición del derecho de asilo. Pedir una protección eh, humanitaria o política en España, porque en sus países estas condiciones no se eh, digamos eh, atienden ni eh, se, eh, digamos tienen protección ni seguridad jurídica. Bien. Eh, os voy a hablar, bueno, quería deciros esto de la protección de, del derecho de asilo, un poco de legislación, aunque yo no os quiero aburrir, yo que soy procesalista eh, puro, no os quiero aburrir, pero sí que os voy a dejar ahí unas notas de lo que es la legislación en materia de derecho de asilo y luego lo que más, digamos, estáis esperando que hable es de la, eh, y lo dejo para el último para que así me tengáis más eh, atención, es el procedimiento y la tramitación de la tarjeta tanto blanca como roja en materia de derecho de asilo. Bien, una vez dicho lo que es el derecho de asilo, que es la protección humanitaria o bien política a un refugiado, a un extranjero, porque, como os decía, no se, digamos, protegen los derechos y libertades públicas fundamentales, como es aquí en España, la legislación que regula todo esto son dos leyes muy importantes de carácter orgánico. La primera, que es la Ley 4/2000 de 11 de enero, es una ley orgánica porque evidentemente eh, habla sobre los derechos fundamentales y libertades públicas. En materia de derecho de asilo es esto. Eh, compete la regulación, la regularización perdón en esta materia. Y luego la legislación 12-9 del 11 de octubre de derecho de asilo y protección vale internacional. Bien, esta es un poco la materia que vamos a tocar y el apoyo eh, y la cobertura eh, técnico-jurídica. Bien. Eh, para entrar un poco en materia, ¿quién concede el derecho de asilo? El derecho de asilo lo concede el Estado español a través del Ministerio del Interior por una resolución administrativa. ¿De acuerdo? Eh, ¿Y a quién se lo concede? Pues a todo aquel que se lo, lo solicita. ¿Y quién lo solicita? Pues a aquellos extranjeros que entran en España y no tienen, digamos, regularizada la situación en nuestro país. ¿De acuerdo? Bien, ¿dónde se solicita? Eh, para solicitar el, el derecho de asilo y, digamos, la, la acreditación, la tarjeta, tanto blanca como roja, que ahora os diré cómo es en cada tarjeta y qué especialidades tienen cada una, ¿de acuerdo? Eh, se solicita, bien, en un puesto fronterizo aduanas, que no lo recomiendo, puesto que el puesto fronterizo, eh, la, la, la petición se resuelve con carácter de urgencia en el, en el periodo de cuatro días y aquí a nosotros lo que nos interesa es utilizar la legislación en materia de derecho de asilo de una forma que se alarguen el tiempo. O sea, que en el aeropuerto no nos lo recomiendan. No, re, no recomiendo toman taplenes en el aeropuerto, Hombre, que no salvo que ¿sabes? venga perseguido por alguien. Sí, es eh, la recomendación. Eh, Ellos ya eh, luego toman su decisión, digamos por seguridad sí. personal, pues tenga que pedir allí claro. el asilo. Porque está perseguido o sea, en su país y la han seguido. Aprovecho etcétera. el inciso para sí. hacer preguntas rápidas y, de la audiencia. Rafael Paredes. Un día de estos vamos a hablar del personal altamente cualificado, que mm. es una figura jurídica que, como Don Alberto conocerá seguramente, permite a una persona estando en España como turista en 20 días que el Estado le dé la respuesta de si puede trabajar o no. Aunque hoy vamos a hablar de otro bueno. tema, otro día lo vamos a hablar, es ¿eh, Rafael? Que to tomo Bien. buena nota. Y a Rocío Escobedo sí. le digo que Letías no entra hasta el 2021, que hay mucha información. En principio iba a entrar en el 2021, y lo han retrasado, pero no es una visa, es un permiso para viajar. Son tres preguntas rápidas. Bien. Y a Karen Giselle, efectivamente, esta ya tiene relación con una carta de desplazamiento del gobierno de Colombia. Eso ya te lo hice el uh -huh. Alberto. Sí que podrías solicitarlo y podrías traer a tus hijos. Exactamente. Le ¿vale? dejo, yo estoy pendiente de vuestras preguntas. Lo importante es que siempre, eh, digamos, acudéis a un eh, especialista en materia de. ...de derecho de extranjería... ...que es la persona, los letrados somos los que vamos a indicar... ...cómo tenéis que proceder a tramitar este, eh, esta situación... ...esta regularización en territorio español. Bien, antes de, de nada, eh, lo que sí que quiero avanzaros es que... ...hay multitud de circunstancias, de vicisitudes, es decir... ...cada uno tiene una problemática, cada extranjero tiene una problemática... ...aquí en España. Eh, eh, hoy nos ha tocado hablar de derecho de asilo... ...y yo por mi experiencia profesional y haber trabajado en, de, en extranjería... ...en la Comunidad de Madrid, pues hay muchas personas... ...que tienen otras circunstancias. Entonces se tramita digamos, la regularización conforme a esas circunstancias. Bien, arraigo social, arraigo laboral, arraigo familiar, mmm, voluntariado... ...personal, como dice José Luis, altamente cualificado, renovación de tarjetas... Bueno, todo este tipo de cosas, las, las, se las eh, digamos, eh, los letrados las tenemos que manejar... pues, ...para eh, bueno, encajar y adaptar y adecuar cada circunstancia... ...al extranjero correspondiente, pero esto no tiene que ver con el derecho de asilo. Bien, eh, como seguía eh, eh, explicando, eh, la, el, la tramitación se solicita bien en el puesto de fronterizo, que no os lo recomiendo... ...porque digo que esto es el trámite de urgencia y no nos, no nos interesa que esto se resuelva pronto... ...es decir, nos interesa que se alargue en el tiempo, pues ¿para qué? Pues para poder tramitar una tarjeta de residencia... Pues por, por arraigo, arraigo, por ejemplo. por, arraigo, por ejemplo, bien de social de o bien laboral o bien familiar o porque cuando estamos aquí en España durante dos tres años que dura la tramitación del derecho de asilo pues pues, pues tiene la pareja de hecho, etcétera, etcétera o un, una novia, un, una un casarte novio Inclusive una novia, un novio, esto es lo más fácil que puede ocurrir aquí en España bien, Entonces, eh, esto es donde se solicita, en comisarías ...en centro de interna eh, internamiento de extranjeros... ...bien, eh, también en las oficinas eh, de asilo... ...y en el, digamos, en los puestos fronterizos... ...¿bien, de acuerdo? Bien, eh, ¿cómo...? Bueno, pues entonces eh, ya que sabemos dónde, ahora es el cómo. Pues mediación per, eh, personándose en estas oficinas, en estos lugares, de forma eh, personal o bien autorizando a alguien. Pero lo normal es que vaya el interesado a la oficina de extranjería, al CIE, para tramitar y solicitar la eh, el derecho de asilo. Y me, me comentabas sí. que en el primer mes, ¿no? Exactamente. En mes me comentando. Mm, sí. Eh, eh, digamos que las, los extranjeros que llegan aquí a España llegan muchos, llegan, llegan de turismo tarjeta turística, una visa turística, dura tres meses bien, estos tres meses de turismo están legalizados, incluso pueden trabajar pero cuando llega el 90 días ya no estás legalizado, ya debes de hacer algo para que, eh, digamos, puedas eh, estar de forma legal en España eh, la tarjeta, eh, se, digamos, de asilo se pide eh, ...directamente en estas oficinas... Por, ...por mediación de cita previa... ...la cita previa... ...se solicita bien en un despacho de abogados... ...o bien personalmente... ¿vale? ...nosotros a través de los colegios de abogados... ...lo que sí hacemos es tener... Pues, ...cierta digamos facilidad... ...y mmm, rapidez para que la cita se, se produzca... ...lo antes posible... ...entonces la, la oficina correspondiente... Eh, ...nos da la cita... ...nos personamos allí... ...con nuestra documentación... ...que yo recomiendo llevar el pasaporte, fotocopia del pasaporte. Os recomiendo llevar un empadronamiento. Os recomiendo llevar alguna, digamos, eh, cuenta corriente que hayáis podido abrir eh, o alguna, digamos... Eh, documental que acredite vuestra estancia aquí, de acuerdo, por un lado y por otro lado os van a someter a una a una mm, entrevista, es decir, ¿por qué usted pide el asilo? Pues esto aparte de que con el empleado público tenéis que ser súper sinceros, aquí no vale la digamos la engañiza ni vale decir a ver si le engaño, no, no, no, esto es todo lo contrario, pues mire usted yo vengo aquí a solicitar el asilo político, perdón, el asilo humanitario, el asilo político o el asilo humanitario yo quiero hacer una diferencia es de es decir, eh, un político es porque eres una persona pública en tu país de procedencia y estás perseguido por tus ideologías. ¿vale? Entonces es difícil que te lo concedan aquí si eres no eres una persona pública, con lo cual se verá rechazado. Y ahora os diré que si os rechazan el asilo de cualquiera de las eh, modalidades, ¿qué es lo que tenéis que hacer? bien entonces porque pues, es un asilo es un eh, humanitario porque es una persecución eh, digamos personal y humanitaria es decir pues por condiciones de sexo de sexo perdón ideología eh, digamos eh, ideología política sexo raza religión todo este tipo de persecuciones mafias etcétera todo esto lo que hay que hacer ideal lo ideal sería documentarlo ante en esa entrevista pues eh, eh, no sé en colombia por ejemplo me han dado una paliza me han robado el móvil y lo he denunciado y tengo un informe médico forense vale y, y, y lo aporto qué es lo que queremos con esta cita con esta cita lo que queremos es eh, convencer al funcionario de que verdaderamente estamos aquí porque en nuestro país no podemos estar Ojo, que no vayamos en plan de que mira lo que he aprendido, que por mediación del asilo me van a dar la tarjeta y voy a hacer aquí la 1314, perdóname esta expresión, pero no, esto no va así, ¿vale? Que convencerá al funcionario para que, eh, digamos, mmm, sea creíble nuestra presencia ahí y lo que vamos a, mmm, a solicitar, ¿vale? Pero que tienen que estar perseguidos por... O sí. sea que el gobierno lo es de la protección que, Correcto Que precisa Exactamente eh, Es porque no hay unas condiciones mínimas de protección claro. de, las libertad, de los derechos y libertades públicas y fundamentales Que recoge nuestra Nos pregunta Ana Victoria Estoy tomando todas notas de vuestras preguntas en el chat Si no corro mucho, no, preguntarme, interrumpirme De vez en cuando te interrumpo no mucho sí, Para que no me sí. Mira Ana Victoria nos pregunta si puede pedir el asilo Siendo ella de Argentina Bien, sí claro que sí porque no va a pedirlo es decir eh, cual, eh, por definición en la legislación en la ley eh, que os acabo de decir que es la 12 barra 09 de 10 de octubre establece Quién puede pedir el asilo. Claro, siendo argentino, puedes pedir el asilo. Vosotros podéis pedir el asilo siempre que seáis extranjeros, que esté, estéis perseguidos en vuestro país, o tengáis esta condición de refugiados. Si la persiguen en Argentina o tiene la mm. condición de refugiado, podría pedirlo. Correcto. Luego, ya que se lo den o no, será otro tema. Correcto. O que la admiten el trámite? Exacto. Nos hará unas preguntas rápidas. Sí. Baedi, esta la respondo yo para no interrumpirte, porque mm. se sale un poco el tema. Giras, Baedi nos tema. dice que sí. por 500.000 mil euros efectivamente va a si tú te traes 500.000 euros e inviertes en un inmueble en España por valor de 500.000 euros o en varios que sumen los 500.000 euros, te dan también el permiso de residencia y te puedes quedar. ¿Vale? Uh -huh. que la pregunta. Y Alexander nos pregunta si la roja sí te permite trabajar. La tarjeta roja te permite trabajar. Ahora, Don Alberto te va a explicar lo que es la diferencia entre la tarjeta blanca y la roja, pero la respuesta rápida es que sí, Alexander. La tarjeta roja te permite trabajar. Y por último Josué Álvarez la visa de estudiante. Si vienes con visa de estudiante o voluntariado, que por cierto tengo uh -huh. una buena noticia para los que queréis venir como voluntarios. Estoy hablando con una protectora de animales que me dice que va a colaborar con todos vosotros. Muy bien. Si pueden venir con visa de voluntariado de estudiante. Tal, total que nos pregunta Josué Álvarez que qué tiene que hacer. Pues mira, cuando llegues aquí a España con tu visa de estudiante te vas a inmigración y les dices que quieres trabajar y te van a dar una autorización para que puedas trabajar 20 horas a la semana, ¿vale? Okay, sí, perdón que te interrumpa, sí, sí. cuando vienes aquí en calidad de voluntario... Ya nos estamos sabiendo lo que es el derecho de asilo, esto sí, es claro, otra circunstancia es parte, completamente distinta Correcto. Te van a dar una tarjeta de residencia en calidad de voluntaria Sí, por eso les estoy respondiendo yo, te paso perfecto. a ti las de asilo ¿no? Bien, no, bien, bien, bien, perfecto si Te sigo perfecto. dejando ya, no sí. te interrumpo más perfecto No, no, no, no, no, no. interrumpirme por favor no, todo, cortas, sí. todo lo que queráis sí. sí, Puedes sí, seguir, pues sí. dicen usted. que qué buen invitado Ah, muchísimas gracias Desde México Desde México, gracias Babel, saludos Saludos Saludos México. Puedes seguir donde Sal Saludos Colombia y Argentina, Cuba y Venezuela y todo el cono latinoamericano. No me quiero bueno, dejar y también ningún... los españoles. Los y bueno españoles y todos los que están y los en España, españoles que queráis repoblar podéis repoblar directamente. Sí. Sí, que, sí, que sí. me lo preguntan a veces. Claro, ¿tale? claro que sí. Sí, sí, sí, sí. Eh, bueno nosotros, y luego ya España y lo hago en plan, digamos, mira eh, tenéis aquí otro español, aquí otro sí. español, eres español, Yo, ¿no? Sí, estás encantado de que en vengan a, a, a repoblar, Por supuesto, por, como español, por supuesto, claro, sí, sí, sí, sí. No, español como de... español encantado de que vengan a repoblar, y es lo que quiere decir que como paréntesis que nosotros somos un país muy solidario y nuestro nuestra posición geopolítica y geoestratégica es la puerta de Europa y estamos acostumbrados a a estar relacionados con, con personas de todo tipo de tipo Exacto. de nacionalidades y tenemos eh. muy buena conexión con todos vosotros Francia sí. está deseando ocupar sí. nuestro lugar. Sí, no, y otros países nuestra posición la, la conexión que tenemos económica y geopolítica y es cultural y cultural todos. bueno España y voy a decir yo bueno, que somos vamos españoles Pero vamos que aquí es nuestra, otro español colaborando patria y todos y que, la que defendemos, eh, y encantados de bueno en mi caso de ponerme a disposición de vosotros para poder solucionar vuestros eh, digamos eh, situaciones jurídicas aquí en España bueno ¿Por dónde iba? Iba hablando del tema de eh, la, la personación en la eh, cita Inigración. que nos han dado. ¿Vale? Bien. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Pues que de ahí en esa cita nos van a pedir, nos van a preguntar, nos van a hacer una entrevista nos va a pedir una documental que tenemos que aportar. Bien. Ocurre que en ese momento procesal oportuno se nos va a expedir una tarjeta de color blanco, dura, cuya duración es de seis meses, ¿de acuerdo? Y durante esos seis meses no estáis habilitados para trabajar, es decir, no podéis tener un contrato de trabajo. Sin embargo, vuestra situación está regularizada en nuestro territorio español. Bien, entonces, toda la documentación que habéis depositado al funcionario de la oficina de extranjería la tienen que analizar la tienen que estudiar. Eh, España es un país, y esto lo hago como introducción, un poco paréntesis, disculparme, eh, tenemos excesiva seguridad jurídica y esto lo que hace es retrasar todos los procesos y procedimientos bastante, con lo cual en seis meses no os van a dar la tarjeta, la tarjeta, digamos, perdón, eh, la concesión de asilo. A los seis meses lo que os van a expedir es una tarjeta de color rojo. ...no os creáis que la tarjeta roja es la tarjeta del campo de fútbol... ...que os expulsan de España, no, todo lo contrario... ...esa tarjeta roja es la que os habilita para estar en España... ...y pasados seis meses ya podéis trabajar... ...y ya tenéis vuestra situación regularizada en España... ...y podéis firmar contrato de trabajo... ...y otra serie de derechos que tenéis que os voy a decir... ...es que tenéis derecho a un abogado para que las cuestiones... ...de extranjería os puedan, digamos, eh, orientar... Eh, ...tenéis eh, derecho a asistencia sanitaria un intérprete por pues, si no os manejáis y si nos conducís en nuestra lengua vehicular que es el castellano vale y, eh, y la atención sanitaria es lo que os vengo a decir la tarjeta mm, roja a partir de los seis meses se os expire para poder trabajar y residir adecuadamente en nuestro país Ahí y, en el, sí. no, no acaba, sí, Y ya a, a, acabo vale. este, este este pequeño digamos párrafo en el sentido de decir la digamos, eh, documentación que el eh, ministerio está, digamos, eh, analizando, ¿de acuerdo? Tarda en llegar a su fin para concederos o no la, el asilo. Bien. Y tarda y bastante. ¿no? Tarda ¿no? dos, tres, incluso cuatro años, ¿vale? Ahora mismo ha salido una sentencia del, del Tribunal Supremo, y luego voy a decir un poquito procesal, ...en el cual seis años han tardado a un saharaui a darle... ...le han denegado por el Tribunal Supremo... ...la Sala de lo Contencioso Administrativo, le han denegado el asilo. ¿Pero por qué? Porque lo ha tramitado al inicio mal. Mal porque ha tramitado un asilo eh, apoyándose en temas políticos... ...cuando era de temas humanitarios y mal expresado. Por eso tenéis siempre que tener en cuenta la aportación de un letrado que maneje la, la materia. Y quiero deciros con esto que en caso que durante el recorrido administrativo no eh, os concedan el asilo... ...es recurrible en apelación ante la Audiencia Provincial y de lo que diga la Audiencia Provincial... ...en casación al Tribunal Supremo Sala, segunda, eh, perdón, sala de lo Contencioso Administrativo, eh, que es la que conoce y la competente en estos casos... De acuerdo. Pues nada, pregúntame la, la más. que tendría la última palabra. Muy buena, Exactamente, la última muy Buena palabra. aportación. Sí. Mira, Fati, les, les, ahora te paso la de Asilo Fátima Villegas. Si, si tienes si eres eh, nieta de un español, eh, eh, la Ley de Nietos, la ley de descendiente está ahora paralizada por el mm. cambio de gobierno que tenemos en España, pero vamos, que lo sepas así rápidamente. En un año que vivas en España te pueden dar la nacionalidad todos los que seáis hijos o nietos de un español. ¿Vale? Si mm. sois de Latinoamérica, llevéis un año en España, podéis pedir la nacionalidad, no tenéis que esperar ni dos años. ¿Y, y antepasados se, se fardíes? Claro, sí, hay algunos más, efectivamente. Mm. Entonces, espero que lo sepa, Fátima, Rafael Paredes, te he respondido al principio, otro día va a venir a lo mejor don Alberto, yo intentaré sí, convencerle sí. para eh, que nos hable sobre el personal altamente cualificado. Te doy una respuesta rápida. En 20 días te tiene que responder el, el gobierno español. Lleva, puedes venir como turista. Convences una empresa que te quiera contratar es esa empresa la que tiene que ir a inmigración expone quiero contratar al señor rafael paredes por poner el ejemplo en 20 días le responde el estado español a esa empresa si te puede contratar y si es positiva la respuesta te contratan y te puedes quedar legalmente a residir y a trabajar para personal altamente cualificado es un día si queréis pues hablamos de ese tema en profundidad tomo nota uh -huh. eh, bueno, dicen que qué buena aportación. Muchísimas gracias. Bueno, nos dicen eh. aquí todos Espero ellos. Espero que os man, man, manteneros en. En Informado, la atención ¿sí? y, e informados, aunque bueno, es una materia bueno eh, bonita para mí porque eh, se trata de cuestiones humanitarias y todo lo que podamos ayudaros, pues para nosotros bienvenido sea. Mira, nos la dice, verdad. por ejemplo, hacer ahora preguntas, aprovecharos, relacionados sí. con asilo y todo esto, ¿vale? Mira, nos dice Mona, por ejemplo, mi novio es Hola, refugiado, Mona. mi novio es refugiado y tiene pasaporte europeo. Uh -huh. Yo estoy en situación irregular y tenemos una bebé de dos un bebé debe de ser de dos meses uh -huh. yo me caso con él mañana en un despacho y estoy aquí en austria bueno y cuál es la pregunta mona bueno He captado he captado y eh, Mona, que, que, gracias a mona vamos a ver eh, primero tenéis que eh, tenemos que saber la niña que habéis tenido, porque habéis tenido un crío, en donde, en qué país ha nacido. Segundo, si tú te has casado o te vas a casar en un despacho, por lo, digamos, eh, por lo civil, eh, con un ciudadano comunitario, tú puedes tramitar aquí en España la tarjeta azul de ciudadano comunitario, ¿eh? es decir, de familiar de ciudadano comunitario. Esto Es, es así de sencillo. Aquí en España se tramita ese, esa, esa tarjeta, ¿eh? tarjeta azul de ciudadano comunitario. Nos dice Gabriel Correa Zuluaga, tengo tarjeta blanca. ¿Cómo hago para homologar la licencia de conducir en España? Soy de Colombia. Bien, eh, me alegro que me hagáis esta pregunta porque hay eh, situaciones eh, en las que el, el carnet de conducir, la licencia para poder... Conducir automóviles en España depende de acuerdos bilaterales entre España y el país en cuestión. En este caso, España con Colombia no tiene ese acuerdo bilateral. Con lo cual, el, el eh, la licencia, el carnet conducir colombiano no sirve. No sirve para conducir en España. Ojo, ojo. ¿Por qué, dijo, por qué digo ojo? Pues porque. Eh, ...Colombia eh, es un país que es muy dado a mm, fabricar documentos... ...por medio de, eh, de de dinero. Eso en España está completamente prohibido. Un documento de carácter eh, o, de, o, o de origen dudoso... ...como pueda ser una licencia de conducir... ...y que te paren en España... ...ojo que esto lo que voy a decir es muy importante... Eh, y alegas que tú tienes un carnet de conducir colombiano y ese carnet de conducir es falso, estamos ante un delito de carácter doloso. ¿Qué significa? Y esto es lo que quiero que vosotros sepáis. Si te deniegan una tarjeta de residencia, si te deniegan un derecho de asilo, porque hay un delito, este ha de ser, para que sea denegado el derecho a la tarjeta, ha de ser un delito de carácter doloso. ...no un delito de carácter culposo o de carácter imprudente... ...esto significa que hay una diferencia entre el dolo y la culpa... ...por el cual, si es imprudente, no te pueden rechazar el asilo... ...o no te pueden rechazar la tarjeta... ...ahora, si es doloso, como eh, conducir un automóvil... ...con un permiso de conducir falso en origen, eso es dolo... ...con lo cual, os veo en un avión y para casa. Nos dice Jorge Silman dice podrían informar o dar dato del doctor doctor sí o algún abogado que trabaje de buena manera mira lo, jorge lo he dicho al principio del vídeo ahora don alberto nos da sus datos porque por sí. no pedís. ahora no los das pero antes yo os doy dos abogados más que yo los considero buenos no los conozco personalmente no los conozco pero veo su trabajo y es bueno entonces os lo doy desinteresadamente como los datos de don alberto tramitex abogados son buenos están en madrid machelin díaz es buena abogada también vale no sé si está en madrid o barcelona pero estos dos abogados son buenos especialistas en inmigración yo os los recomiendo porque veo su trabajo no por nada comercial ya don alberto que de los suyos ya que lo piden también bien bueno, bueno. Sin, sin perjuicio de que Prixline eh, pues os pase mi tarjeta y mi logo y mi imagen de despacho eh, por los canales que tenga exactamente eso. por los canales que tenga el predeterminados yo os digo que estoy en Madrid la central de mi despacho que se llama legalsoftware.abogados punto está en Madrid en Velázquez en el centro y trabajamos a nivel nacional e internacional eh, mi teléfono, bueno, ya os lo dirá José Luis a través de PRIXLINE, es el 640-119-466. Eh, eh, yo, bueno, os prometo que os paso mi tarjeta para que tengáis todos mis datos, para que podáis contar eh, con una eh, adecuada eh, asesoría jurídica en materia de extranjería o en cualesquiera otra. Sí, yo siempre les recomiendo que contrasten la información con buenos abogados, como, que, como el de Tramites, Maximil Díaz, el señor sí. Arnau, una, que sí, entre vosotros que cojáis opiniones sí. distintas, etcétera, una, etcétera. Una de las cosas que yo quiero eh, deciros es que en materia de en materia de, de extranjería. Es muy normal el que, mira, es que resulta que a mi vecino que es eh, colombiano le han dado esto y yo que soy cubano, lo, vamos a ver, cada persona tiene una eh, circunstancia determinada y según esta circunstancia se estudia su caso y se le pide eh, la tarjeta correspondiente o se tramita eh, el asilo adecuado no penséis que porque el vecino el amigo el cuñado le han dado no sé qué a vosotros os corresponde también el mismo tratamiento puede que sí pero es muy común entrar en esta digamos eh, discusión en el cual pues me han dado a mí amiguete esto pues a mí también pues a lo mejor no te lo dan por ahí te lo dan por otro lado ¿Vale? es importante que cada circunstancia la trate un especialista en la materia en este caso legal software para que sepáis qué pasos tenéis que dar de forma con completa seguridad jurídica. Vuelvo a repetir, la tarjeta, eh, perdón, el derecho de asilo, ¿dónde se tiene que pedir? En los centros de, internación de, de internamiento de extranjeros, en puestos fronterizos ya hemos dicho que no, ¿vale? En las oficinas de asilo y refugio, en Madrid está donde yo estuve trabajando durante cinco años en extranjería... ...en la calle Pradillo, en el registro civil, ¿vale? En comisarías, ¿vale? Eh, ...luego ya Prisline nos dará pues, eh, teléfonos y direcciones... Eh, ...para que podáis vosotros eh, moveros y pedir este tipo de cosas. Bien, cita previa que hay que pedir, tarjeta blanca... ...a los seis meses la tarjeta roja, ya podéis trabajar... ...a partir de los seis meses ya podéis trabajar... ...y ya podéis tener vuestra situación regularizada... ...y cuando el Estado español a través del Ministerio del Interior... ...diga, pues le damos o no el asilo... ...pues han transcurrido ya el tiempo suficiente para que la tarjeta de residencia la podáis tramitar muy muy importante eh, tener en cuenta una cosa mientras que estáis viviendo en españa desde que ponéis el, el, el pie derecho en españa eh, tenéis que pedir un empadronamiento para que os cuente todo el tiempo de acuerdo y mientras que estáis aquí en españa tramitando la, eh, el derecho de asilo ...ir pidiendo de forma simultánea la tarjeta correspondiente... ...es decir, llevo dos años y medio... ...ya en España, ¿m? con el tema del asilo pendiente... ...voy a ir, digamos, eh, recabando la documental necesaria... ...para que me den la tarjeta... ...mi pasaporte... ...a una cosa que no se me olvide que tengo que decir... ...el pasaporte, eh, antecedentes penales... ...allí lo llamáis el récord policial, bien... Eh, tarjeta, eh, certificado literal de nacimiento vale, todo eso eh, tenéis que ir teniéndolo eh, digamos, presente para tramitar las tarjetas lo que sí es importante es que sepáis porque yo he oído por ahí que con un certificado de antecedentes penales estamos aquí, estamos bien no, en España los certificados de antecedentes penales eh, tienen una validez de tres meses a los tres meses prescriben, lógico y normal tú pasado tres meses puedes delinquir quieras o no quieras vale quiere decirse que los antecedentes penales que cuando os lo para el estado español será de vuestro país y de nuestro país tanto en españa como en eh, vuestro país ojo porque si contiene antecedentes penales con alguna pena sin eh, digamos cancelar hay que interesar el procedimiento de cancelación adecuado pero para que líneas no son, no son generalmente no, no son no, generalmente no, son buena gente yo lo digo lo que claro, dice la ley exactamente. que los PRIXLINERS son gente claro, muy, buena muy buena gente oye hay alguien que no sé ya el nombre pero me ha preguntado que para una residencia <risa> lucrativa que cuánto dinero no lucrativa perdón que cuánto dinero necesita mira el quien seas el, necesitas el 400% del iprem qué es el iprem es un, una medida de salario total necesitas 6.500 euros por cuatro al año para ti y otros 6.500 por cada una persona de tu familia que quieras traer vale para ti el 400 de 6.500 euros y para cualquier familiar que traigas contigo el 100% 6.500 euros por año vale para la visa no lucrativa no sé quién eras quiero señal... deciros para que bueno esto sí, a, sí, a, a sí, título diros. de inf información y como curiosidad que se dice el iprem y el iprem y el iprem que es claro que es, díselo porque, porque el, el smi esto me suena es el iprem eh, Exacto. Eh, Exacto. O sea, el smi salario mínimo interprofesional lo eh, que es el iprem, el IPREM el significa el índice de procedimiento de rentas de efectos múltiples Vale, pues el que lo ha preguntado, que no me acuerdo de su nombre. Que es un poquito más bajo que el salario mínimo un interprofesional. Pues te piden. Lo cual el da juego, porque a lo mejor, jolines, no llego a esto que me piden y tal, pues el IPREM es un poquito más bajo. Pues para una residencia no lucrativa, el ah. 400% del IPREM, que en la actualidad está en unos 6.500 euros al año, y para los familiares, el 100% del IPREM, 6.500 por año. Que demuestres que lo tienes, no se lo tienes que dar a nadie. Vale. Ahí, habían más preguntas, pero bueno. Pregúntame más, a venga. Eh, Pero preguntas relacionadas, que a Fátima nos esté... si hay empresas de ascensores. Hay bueno, muchas, Aquí en ¿no? España de somos, sí, hay eh, empresas Otis. de ascensores ahí. ¿No sé alguna empresa de ascensores? Otis, eh, Otis eh, eh, ascensores Madrid. Bueno, te metes en Google F y decís. Fátima de, Villegas en Google. Empresas sí, de ascensores, pero. Te metes pues. en Google. Las empresas de ascensores, yo creo que en España, bueno, en Madrid hay como 50.000. Esas te van ¿eh? a contratar, Fátima. Bueno, bueno, Buscan gente, vamos, sí o sí. Hay muchos ascensores en Madrid eh, sí, y Sí, en Barcelona también. Es que, sí, bueno, exactamente. Lo que sí, eh, digamos, a modo de eh, resumen, deciros que hay que tramitar de forma adecuada la. Eh, ...tarjeta tanto blanca como roja en la oficina correspondiente... ...y de forma personal, ¿vale? En la oficina de refugiados, en la oficina de extranjeros... ...o en una comisaría, también si la pedís, por ejemplo, en Valencia... ...y os queréis venir a vivir a Madrid pues el trámite que hay que interesar en la oficina o en la comisaría de Valencia es el traslado del expediente a la oficina de Pozuelo de Alarcón, que es donde se trasladan todo este tipo de eh, solicitudes. Bien, tarjeta blanca, seis meses, no da derecho a trabajo, pero estáis legalizados en España. ...tarjeta roja a los seis meses en adelante... ...para que podáis trabajar y residir hasta que se os resuelva... ...de forma positiva el asilo, si es negativa... ...ya sabéis que cabe apelación ante la Audiencia Provincial... ...y en su caso, si deniegan el asilo en la Audiencia Provincial... ...segunda instancia sala de lo contencioso administrativo en el Tribunal Supremo en Casación. Jacqueline Fernández está buscando tu pregunta, la ha encontrado, me tengo que ir arriba, me dice, no, tienes una pregunta en el minuto, no sé cuántos, venga, te la transmito. Venga, va. Dice Jacqueline Fernández Guerrero. A ver, dice, Jacqueline. Dice, buenas tardes, se me buenas venció tardes. el NIE en mi país, República Dominicana, por problemas de salud con mis padres. Mm. ¿Qué puedo hacer si quiero volver? Me gustaría que su excelentísimo me responda. Gracias. Muchas gracias me por el quiero... tratamiento de excelentísimo. Bien, ya eh, que si, eh, se ha vencido el nie, has de empezar a la tramitación, eh, digamos, eh, de nuevo, eh, procurarte la documental eh, necesaria y adecuada y volverlo a, a pedir, sin perjuicio de que Aportes que tú ya estabas registrada en el eh, territorio español Con un NIE determinado, pero en este caso vencido Con lo cual, inicias de nuevo el tratamiento de recuperación del NIE Aportando el vencimiento Cuando yo estuve trabajando en extranjería en la Comunidad de Madrid eh, Siempre decía a los ciudadanos, no dejar vencer, por favor, no dejar vencer eh, las tarjetas y todos los documentos que el Estado español os pide. ¿Por qué? Primero, porque es dinero y segundo, porque estaríais en una situación irregular. ¿Vale? Bien, más cosas. Más cosas. Mira, nos dice Luis Arturo Parra Ochoa. Hola, soy venezolano y me gustaría saber qué tipo de visa debo solicitar si quiero constituir una empresa tecnológica de desarrollo de sistemas informáticos. Sería la visa por emprendimiento. ¿Vale? Por trabajo, por cuenta propia, Luis Arturo. Aunque uh -huh. si eres venezolano, yo creo que un buen camino es que pidieras el asilo uh -huh. y, como a los seis meses vas a poder trabajar, ya una vez ahí ya te puedes montar, porque puedes trabajar como autónomo también, mont uh -huh. o montando una empresa por cuenta ajena o por cuenta propia. Yo, uh -huh. si fuera venezolano, lo haría así. no me eh, Sí, con eh, el bien, en pero... este caso en concreto eh, eres venezolano. Eh, tú te vienes eh, aquí a España con una visa turística, estás tres meses completamente legalizado y en esos tres meses lo que tienes que hacer eh, es pedir el asilo correspondiente porque ahí tendrías esa cobertura. Eh, claro. Puedes también, evidentemente, en consulado, pues pedir eh, la, la visa. Pero siendo por, venezolano, siendo Mar venezolano cariño, pues es más... Tienes esta cobertura, no, es que es ad hoc, es la cobertura sí. del asilo. Y el, el, la visa por eh, startup, es decir, emprende emprendedor. Esta le va a gustar, don Alberto. Mire, Luis Francisco Ortiz Giraldo. A Bien. mí me han amenazado de muerte en el lugar donde vivía. Mm. Me ha tocado vender a menor precio y salir de allí pero no ha sido ningún grupo armado más bien ha sido la mafia será que aplica nos dice luis francisco ortiz giraldo gracias por las preguntas las que no de tiempo a leerlas las voy a leer luego, yo luego, tranquilamente, y se las transmitiré a Don Alberto. Y yo las resuelvo. Que él, por cierto, ve a veces el grupo de Telegram que tenéis los Prislimes. Yo y... estoy en Telegram, sí, si os veo. que Tenéis mucha eh, eh, eh, actividad. Y salvo, actividad. Y mucho nivel, Marilla. Y mucho nivel, la verdad que nivel, sí. ¿no? Que sí ¿No? que... es un grupo de la verdad, No, no, no, no la verdad que son, yo les son el grupo. Eh, <risas> extranjeros eh, nivel 10. Eh. Nivel 10, ¿verdad? Sí, sí, ¿sabes? sí, sabéis mucho. Yo lo único que. Mi aportación es que todo esto que sabéis, que es bastante yo me alegro y lo que sabéis es que lo tenéis que eh, adaptar y tramitar adecuadamente a través de los procedimientos administrativos hay una legislación que es la ley administrativa el procedimiento común en su eh, versión eh, regulada de la ley 30 92 y actualizada el procedimiento administrativo común ¿vale? pero todas estas cosas hay que digamos técnicamente y jurídicamente saberlas exponer ¿vale? eh, vamos a ver este señor pricks eh, que nos ha dicho que es Giraldo, se llama Giraldo. Giraldo. Yo no sé, pero ese eh, ese es que apellido me suena me suena que es colombiano. dice Me suena que es colombiano. Sí, que está... que es colombiano. Mira, eh, Luis Alfredo ha dicho que sí, se llama, Luis ¿no? Alfra... Mira, Luis Francisco Ortiz Giraldo. Perdón, eh, Luis Francisco. Mmm, discúlpame <coughs> Mira, eh, el asilo, como bien os he dicho, cuando en vuestro país de origen no se protegen los derechos y libertades públicas, eh, por mm, persecución, por eh, mafias, por eh, digamos ideologías eh, políticas, por eh, raza, es decir, eh, color de la piel, sexo, condición sexológica, todo este tipo de cosas esto es lo que tenéis que traer a España para eh, tramitar vuestro asilo bien, ¿qué es lo que ocurre? pues lo que ocurre es que tenéis que eh, documentar esta digamos, eh, actividad por parte de la mafia, es decir, pues me han roto el coche, o lo que sea pues, eh, amenazan de, de muerte. amenazas de muerte pues eh, imagino que habrá habido un procedimiento penal en el cual la amenaza eh, la podéis, digamos eh, acreditar, es decir, todo lo que os pase allí, documentarlo para que luego tengáis la documental necesaria, aquí en España y así podáis darle el asilo no os creáis que el asilo es llegar aquí, pido el asilo y ya me lo dan. Bueno, se están concediendo asilos, pero no quiero que penséis que esto es una cuestión eh, sencillita, de firmo una solicitud, quiero el asilo, mira qué fácil, que me van a dar la tarjeta. No, porque hay muchas denegaciones de asilo, por mala tramitación, entre otras cosas, y por no acreditar las eh, circunstancias que establece la legislación que os acabo de decir, la 12 barra 9, y sobre todo eh, la convención de Ginebra del 51 nos dice john fausto mosquera angulo buena tarde nos dice buena, buena tarde. tarde buena tarde a ver John fausto buena tarde vivo en italia puedo trabajar en españa con el permiso de trabajo que me dan acá en italia eh, mira eh, italia es un país de la unión europea y tú puedes trabajar en italia y en españa ¿Mm? El permiso de trabajo que tienes eh, otorgado en Italia tiene plenos efectos en el espacio común eh, europeo. ¿Sí? O sea, con vale. lo cual, a la ¿Sí? primera pregunta, no sí. Di vale. Nos dice Baedi: Gracias por leer mi pregunta, Luis, pero era comprar por menos de 500.000. O sea, se supone que compre una propiedad por 60.000. No, para ese tipo, va Edi. para la residencia por inversión esta de inversionistas son 500.000. Por 60.000 no te valdría, pero por 60.000 puedes hacer la, la, lo que, la de la no lucrativa, por ejemplo. ¿Sí? O veniros como voluntarios, que es una opción, ¿vale? O como estudiantes, ¿vale? Para venir como inversionista tiene que ser la casa por valor de 500.000, o varias casas, pero que sumen esa cifra si no tienes otras opciones ver todos los vídeos por cierto estoy transmitiendo las preguntas que no están respondidas en los otros vídeos porque si no haríamos siempre un bucle sin fin le uh -huh. transmito a don alberto las preguntas nuevas y, y os doy yo también las nuevas porque si las que están las que no respondo es que están ya respondidas vale si hay alguna que no está respondida en los vídeos tranquilos que la voy a anotar y las vamos a resolver bien aquí o en instagram ¿vale? dice por ejemplo edilma cabrera hola soy colombiana soy colombia en el campo en el campo y y nos a ver qué dice nos tocó salir por grupos subversivos y tengo carta como desplazada pero la carta la tengo desde el 2010 me sirve para sacar el político aquí el asilo político acá se refiere en mm, España yo creo mira eh, muy importante eh, Tener en cuenta que si empezamos a tramitar la condición de asilado de refugiado de forma confusa es decir si es una cuestión humanitaria la pedimos de carácter eh, político no nos van a conceder el asilo de acuerdo independientemente de que luego en segunda instancia en sede judicial apelemos o eh, digamos nos eh, defendamos con la materia de los recursos pero lo político es eh, propio de personal que tiene unas condiciones políticas y que está pues eh, digamos pues perseguido por esas condiciones es un personaje público perseguido por esas condiciones si hay digamos una persecución de carácter agresivo delictivo eh, etcétera y habéis tenido esa eh, circunstancia y si lo podéis, como decía antes documentar eso se tramitará por asilo eh, humanitario de acuerdo Bien. nos dice Juris. Caicedo Riascos. Buenas tardes. Dice. Bueno, que si la podemos responder, que sí, venga. Por supuesto. Dice: ¿es verdad que si me conceden el asilo, me quitan el pasaporte y no puedes volver a salir de España? Gracias. Bien, nos dice Judith. Importante, Judith. Judith. Eh, juris, Juris. Pero, juris, juris disculpe. Eh, mira, es importante, eh, antes te retiraban el pasaporte mientras estaba tramitando la condición de asilado, ya no te retiran el pasaporte, pero claro, lógicamente se supone que vas a estar en España, porque esto es una, digamos, eh, manera de protección del ciudadano, ¿vale? Bien. Ahora puedes, como en Europa no hay, digamos, eh, fronteras, puedes manejarte por toda Europa, ¿de acuerdo?, eh, con tu pasaporte, aunque hayas pedido la condición de asilado o refugiado en España. Sin embargo, no puedes atravesar las fronteras a otros países que no sean comunitarios. Si te han retirado el pasaporte, pues entonces no podrás viajar a aquellos países en los que se requiera la eh, presentación del pasaporte pero eh, a nivel europeo sí puedes, pasar, sí puedes eh, viajar bueno. Daniel Díaz nos dice una ONG de voluntariado me dijo que me aceptaban cuando llegue que me aceptarán cuando llegue a España ¿Cómo hago para saber si esa ONG aplica para que me den el permiso de permanencia de voluntariado. Daniel, pues si quieres ves al consulado y pregúntalo, a ver si esa ONG, generalmente una ONG uh -huh. que esté legalmente constituida uh -huh. en España, te va a valer. De hecho, estoy yo hablando con una protectora de animales que vamos a ver que va a colaborar para que los que queráis venir como voluntarios podáis venir, con la visa de estudiantes de voluntariado. Correcto. Quieren saber que cómo saben si esas pues están legalmente constituidas aquí en España. Míralo en el consulado, mm, mira si hay algún registro. Eh, mira, eh, no es que no lo sé. Sí, en la actualidad, tienes que saber algún registro. Mira, sí, claro. Mira, igual que en el Ministerio del Interior hay un registro, eh, por ejemplo, de confesiones religiosas. Te voy a poner ejemplo, un ejemplo. Claro. Pues el sí, Ministerio de Asuntos es que Religiosos. ¿Hagamos alguna religión? Un no, un no, DG, no, claro. No, pero como dice José Luis, eh, las eh, organizaciones no gubernamentales eh, debidamente constituidas. Han de registrarse en el Ministerio de Asuntos Exteriores. vale Eso no hay ningún problema. Se busca la matrícula de la ONG y se. Y ahí sale, a... ¿no? Ahí saldrá sí, claro. Exactamente. Eso es ¿Vale? claro, para que no sean dos amigos que han hecho una ONG y ya te la puedes decir de voluntario con nosotros. Tiene no? una tramitación ¿Vale? para su constitución que no es nada fácil, con lo cual y necesita de una serie de subvenciones y fondos públicos. Que bueno, pues eso no, lo no, no se hace con dos amiguetes mira lo que nos dice víctor hugo quintero castillo muy hola buen día para preguntar sobre una licencia internacional que dan acá en colombia y tiene vigencia de un año sirve para poder conducir en españa sin ser legal nos dice víctor hugo quintero no. castillo se lo transmito al letrado muy de Alberto. bien víctor eh, mira acabo de responder esa pregunta antes y te y, y vuelvo a, a repetiros cómo va el tema mira en españa eh, se puede conducir con licencias cuya ...digamos, eh, validez, depende de acuerdo bilateral entre España y el país en origen... ...de acuerdo con Colombia no tenemos ningún acuerdo bilateral... ...con lo cual la licencia, eh, digamos, adecuada en Colombia para eh, manejar... ...como decís vosotros, aquí no vale... ...y ojo porque si esa licencia, su origen no es legal, es de dudoso, digamos, eh, origen y te paran aquí en España con un carnet de conducir eh, originariamente falsificado, es un delito doloso, por el cual os expulsan directamente de nuestro país no es lo mismo que un delito culposo o e imprudente eso se lo digo por que ejemplo mucho los que no me conduzcáis sin carnet no me con trapicheos en... de carne no, como un no, alberto no, no, no, se está mucho, diciendo que es eso es delito yo, yo les digo grave mmm, mmm, usted lo dice mejor verdad el delito, tal, es un delito es un delito cul... cul... es un delito doloso es decir que se sabe que es eh... sin aunque no pulsa, los ¿no? Sí, sí, hay, sí, esas sí. Esas bueno hay muchos que no saben que el que o sea, el carné no, conducir es falso algunos no saben otros no quieren saberlo pero vamos saben que han puesto dinero allí en origen en 7-8 mil euros le carne de conducir, se viene esto para acá a conducir, piensa que está cubierto y lo que tiene es un follón encima, que ya os digo, que sí. es un delito doloso, con pena, con pena, privativa de libertad en España, ¿de acuerdo? Y automáticamente la deportación os montan en una avión ojo con lo de allá. conducir, si no está claro Sin claro, embargo, si estáis con. tenéis vuestra licencia adecuada aquí al territorio español y. Os pillan, os hacen un control de alcoholemia y dais positivo. Eso no es un delito doloso, sino que es un delito culposo por imprudencia. Sería menos. Sería eh, no, te para... ti, no te pueden echar por eso. No, vale, por eso muy, no te deportes. Muy buena información. Mira, nos dice Alberto Rodríguez Pérez. Lo mismo, está buscando tocayo. tu pregunta en, y tocayo de don Alberto. Nos dice. Alberto Rodríguez Pérez, Luis, tengo el pasaporte europeo, pero mi esposa es venezolana. No tengo ni el dinero que piden ni trabajo para arreglarle la situación a ella. ¿Qué debo hacer? ¿Tiene pasaporte europeo? ¿Su esposa es venezolana? ¿Y dónde se encuentra? Esa es la pregunta del millón. ¿Dónde te encuentras? Claro, yo estoy hablando del derecho sí, nacional, Roberto aunque Roberto Rodríguez, hombre, supongo si que mmm, estará en España eh, o si está en Italia por sí, ahí, lo mismo. Un poquito, no sé, yo ¿no? te puedo decir lo que hay en España. Roberto, eh, aunque, ¿dinos dónde estás? Eh, en los, si este, en los de españa si, sí, en españa, si, te si, europeo, si tienes un pasaporte europeo, puedes tramitar eh, una eh, una. Identificación para tu mujer. Está casado. Ha dicho que está casado. Sí, sí está casado. Dice que su mujer es mujer mujer venezolana, pero que no tiene el dinero. Uh -huh. Está casado. Bueno, pues puede tramitar la eh, correspondiente tarjeta de, de residencia y e identificación de extranjero si el, el si está casado con. Eh, europeo, es decir, está pasado con una persona que tiene el pasaporte europeo, ¿vale? No, sin embargo, esto le da derecho a trabajar y demás, sino que tendría que eh, adaptar sus circunstancias al régimen de tarjetas que tiene, que tiene la legislación española. La legislación española está informada por la legislación supranacional, en este caso, las decisiones, resoluciones e instrumentos de ratificación de los convenios bilaterales. Aquí si sí deja letras, deja letra uh -huh. que tenemos aquí a la perrilla. Uh -huh. Mira, nos dice AA, sí es, se llama así. Hola, uh -huh. mi nombre es Wagner. Mi pregunta es sencilla. Quiero entrar como turista a España y quiero registrarme como pareja de hecho con mi pareja, que estamos más de cinco años. Ella es española. Ah, muy bien. Pues mira, eh, a través de esta esta digamos posibilidad. De tener una pareja de hecho española, te puedes eh, digamos tramitar la tarjeta de residencia, vale, eh, por eh, ciudadano de eh, emparentado con eh, ella la, es española, con una ella española, es española. Con, con, con una europea. Muchas veces esto hay que decir que las parejas de hecho tienen el mismo tratamiento que como si estuvieses casado. No digo que estés casado, pero para muchas cosas de carácter tanto civil como de carácter administrativo se asimilan y se asemejan nos dice carlos montejo hola estoy tramitando la ciudadanía como sefardí oh, quiero saber si después de recibir mi ciudadanía puedo solicitarle el nie a mi esposa estando fuera de españa perfectamente si tienes la ciudadanía como sefardí y además es más yo voy más allá puedes pedir la nacionalidad española porque eh, hay un acuerdo y un tratado para que se le dé la nacionalidad española a los sefardíes ¿Vale? entonces pues tu mujer es la mujer de un español y si no te has pedido la nacionalidad española pues eh, es una mujer de una persona que es ciudadano español ciudadano comunitario adelina sanoja señor mm. abogado usted ¿qué me recomienda que mi esposo recupere en su nacionalidad española o que la realiza ya somos venezolanos y voy con mis padres de la tercera edad Ya está Sí, dice eso Adelina bueno, se enoja. Bien, eh, cuando Adelina establece que recupere la nacionalidad española a su marido, eh, hay que entender que mm, no creo que haya perdido la nacionalidad española, porque la nacionalidad española solo se pierde por casos establecidos, tasados, muy, digamos, eh, excepcionalmente. Lo que, que creo que, te, que quiere decir es recuperar la tramitación administrativa para proceder a la nacionalidad española. Y eso, no sé de dónde estará o dónde no estará, pero bueno, eso en el registro. No regist lo dice, dice que son venezolanos. Pero están en España. Mm, no lo sé, dice que viene con sus padres, yo creo que no. Mm, yo creo que eh, no, porque dice que va, que va a venir. Lo que supongo es que habrá iniciado la, la tramitación para obtener la nacionalidad española y lo ha dejado pasar y a lo mejor le han llamado para aportar documental y lo ha dejado perder. Si es así, entonces no puedes hacer nada, porque tienes que volver a pedir la nacionalidad. Y si no es así, lo que podrías hacer es ir al registro civil central, que es donde se tramita todos los, la documentación de las nacionalidades. Mm. Nos dice Nicolás Ferreira, consulta en Uruguay, mm -hmm. existe, en Uruguay existe un permiso de licencia internacional que dicen que dura un año, segundo soy conductor de camión, ¿me valen los permisos para manejar un tiempo mientras saco los españoles? Algo lo hemos tratado. Sí, no tiene... yo te lo digo vale mira eh, mientras que no tienes la licencia el carnet de conducir eh, adecuado aquí en españa no puedes es decir no te vale conducir con un documento que no está reconocido bilateralmente por el estado español aunque hayas empezado a tramitar digamos la licencia correspondiente no vale que esté en curso para que te, eh, digamos, valga conducir con la licencia de tu país Siempre. Pero, pero, pero si se ha sacado la internacional aunque ah, tiene una, la internacional sí, que se ha si sacado, Pero que dura la solo un año la internacional pues Si expira el, el plazo del año eh, carece de validez pero dentro del año sí no sí, ahí pues, sí. sí aunque ya la duda es que, te, que sí. dice que es un camión ya no sé si para el camión le pedirán Hombre, la licencia de internacional de tendrá que venir de, digamos que adecuada sea. si es para un camión una motocicleta o un vehículo de siete plazas eso ya él sabrá lo que es vale pues nada, don Alberto, yo sí que le sigo preguntando. Yo lo que bueno, usted... a mí yo encantado de poder responder <risa> yo hasta donde... <risa> yo lo ¿no? que sí quiero es que eh, eh. si tienen alguna duda me la pregunten. Yo lo que sí quiero saber es si se han, digamos, eh, enterado bien de lo que yo les he querido decir eh, y si tienen lo que es en materia de asilo las cosas claras. Y yo, y yo hago hago una, vuelvo a repetir las veces la que la se Cuando hagan... Usted tiene Telegram. Eh, y sí. ellos tienen un grupo muy bueno de prislines en Telegram. Muy bien, sí. Pueden con mucha actividad. Para... Mucha actividad, sí, bueno. Eh, actividad. Si usted eh, le saluda, eh, pues ellos ya le No, no, cuando llegue el despacho, Madrid, yo os pongo es? mi tarjeta claro. para que sepáis dónde me encuentro, dónde estoy y siempre, de una forma, digamos, personalizada, os indicaré la forma más adecuada de obtener vuestra regularización en España. ¿De acuerdo? Nos dice Juan López: una consulta. Me han negado. Me han negado el asilo en Francia. ¿Puedo ir a España a empadronarme para no ser deportado? de pues, o sea, no, que preguntas. No sé. O sea, le han negado el asilo en Francia. Si sí. puede venir a España empadronarse para que no le deporte. Bueno, mezclamos cosas ahí, ¿verdad? Pero vamos bueno. a ver, porque eh, hay que saber por qué a usted le han deportado o le van a deportar. Porque si es por la comisión de un delito. ...que a nivel internacional está recogido en nuestro código penal... ...ya puede usted venir aquí a tramitar un asilo... ...que también le va a pasar lo mismo, ¿vale?... ...habrá que saber las circunstancias... ...las características de la expulsión... ...bien, salvado ese primer escollo... Eh, ...puede usted tramitar el asilo... ...de forma adecuada, como les vengo diciendo... Eh, ...ante la administración pública... ...en cualquiera de las oficinas... ...que tramitan este tipo de permiso en España jb un super chat nos ha mandado dos, dos euros uh -huh. a la... Muchas gracias jb super chat hay que celebrarlo Ajá. pero la pregunta de voluntariado a estudios en julio viajo el 13 de diciembre pero cuál es la pregunta jb <risa> dice de voluntariado a estudios en julio viajo el 13 de diciembre perfecto pues vente el voluntariado o el, el permiso de estudios te lo puedes pedir en el consulado o venirte aquí como turista y dentro de que te quede por lo menos un mes de visa de turista pedirlo te vas a una organización de voluntariado o te buscas un curso te vas a inmigración y dices que te quieres quedar y te lo dan vale jb lo puedes uh -huh. hacer veniendo como turista siempre que te quede por lo menos un mes de visa de turista antes de que se caduque ese mes pedirlo uh -huh. es la misma que de estudios la de voluntariado no dejar vencer el, el término de los meses que estés ah, no. aquí como turista porque ya incurriría en una situación irregular y la presentación de la documentación vencido el plazo de turista pues de vendría nula claro es que agota mucho los plazos yo se lo digo mucho a ellos no esperéis no, cuestión, es como lo del asilo mm, no esperéis sí. al día 29 si tenéis un mes para pedir mira yo por mi experiencia eh, yo te puedo decir que en materia de extranjería yo no sé por qué eh, Sí que es verdad que hay personas que son muy concienzudas y muy, digamos, responsables con su situación, pero por lo normal lo que pasa es que dejan pasar el tiempo, ya lo haré, yo no sé qué, no sé cuántos, no sé qué, y al final resulta que tienes tres meses para hacerlo y llega el mes, el día 88 por la noche, te queda un día y resulta que no hemos hecho nada. Es decir, no, mira, luego ya una vez que tengáis la documentación en regla, eh, podéis estar tranquilos, pero hasta que tengáis la documentación en regla, por favor, no dejar vencer los plazos, marcaros bien en la cabeza que la situación en España tampoco esto es eh, para estar aquí de forma irregular, porque bueno, eh, evidentemente la legislación al respecto es bastante clara, es que te pueden expulsar del país, otra cosa es que lo hagan, pero que te pueden expulsar del país no lo están haciendo si no cometen ningún delito pero claro no es para tomárselo a juego nos dice claudia d'ilma álvarez méndez saludos claudia moderadora de los primeros dice nos dice luis y don alberto cuánto tiempo dura el trámite para el permiso de trabajo por estudios o voluntariado pues, yo pues no... en el plazo en el periodo de 45 días te tienen que responder a la, toda la tramitación que has digamos en eh, Empezado a tramitar y a hacer en la, en, la, en la oficina correspondiente. La legislación española establece 45 días eh, de periodo máximo. ¿De acuerdo? Vale. El máximo, es decir, que te pueden contestar en el, en el día 1, o en el 2, o en el día 40. O máximo en el 45. Y si no la contestan, ¿es positivo no, o es negativo? No, el silencio en materia de solicitud de licencias de estas características y de tarjeta de residencia, el silencio es de carácter negativo. ¿Qué hay que hacer cuando pasa el tiempo y no nos contestan? Lo que hay que pedir es a la administración correspondiente que está tramitando eh, del, del permiso de residencia un certificado de silencio. Con ese certificado de silencio lo que hay que recurrir es en alzada para que os atiendan la petición. Y ahí sí que atienden sí o sí, ¿verdad? Sí, sí, sí. Eso, sí. eso rápido sí. Bueno, rápido no, eso te atiende. Eso te atiende. Lo mm, otro sí, eh, yo creo que también, pero claro, ahí puede haber casos. Mira, el concepto, buena... el concepto de rápido o lento en la administración española es, eh, pues es ilusorio. Es decir, hay muchos extranjeros, hay mucho negocio jurídico, eh, los juzgados están atascados, todo va bastante lento, pero va. Es decir, va. a mí muchas veces en el despacho me dicen, oye, ¿cuándo vas a elegir la sentencia? Pues cuando tenga a bien su señoría dictar la misma. Y yo no lo sé, yo sé lo que es mi trabajo, pero la administración va muy lenta porque hay muchos, digamos, muchas necesidades y pocos recursos humanos y tecnológicos. Bueno, tecnológicos ya hay cada vez más y mejor, no. evidentemente, tenemos una administración electrónica bastante potente, pero recursos humanos hay, no hay muchos, con lo cual pues todo se atasca y todo tarda mucho. Nos dice Pedro Díaz. Hola, me ofrecieron un trabajo, pero tengo que viajar a Francia una semana al mes. Podría viajar por avión solo con mi resguardo hoja blanca con nie. Necesito saber para aceptar o no el trabajo. Tarjeta blanca refiere. Tarjeta blanca, pero dice con nie. Claro, debe ser la tarjeta blanca así. La tarjeta le, blanca. La NIE, le, sí. Debe la ser tarjeta, la no, tarjeta. Sí, la tarjeta blanca contiene. El número de identificación de extranjero. Vale, Ya os vuelvo a decir, mientras se está tramitando <coughs> la, la concesión del asilo, en principio no se puede salir de España. Pero no pasa nada. ¿Por qué? Porque entraríamos en un conflicto de carácter internacional al no haber fronteras entre los países que conforman el, el espacio común europeo. Con lo cual, a tu pregunta, sí puedes viajar con esa tarjeta blanca. Aunque sea en avión, porque es muy curiosa la pregunta, ¿es en avión? Claro, sí. que supone, claro mm. que si fuera en coche, en autobús... Yo te diría que sí, porque no se va a enterar nadie. Mm, sí, sí, pero ya si sí es en avión, pero mira lo que ha dicho Don Alberto, entraríamos en un conflicto. De carácter, eh, internacional. Claro, porque hay libertad en Europa de movimiento. Claro. Entonces, ahí... Y con esa ca carta blanca lo que le estás diciendo a, digamos, al, al, ¿no? al, al puesto fronterizo, es decir, no fronterizo, sino al puesto de eh, de, de la Guardia Civil en los aeropuertos, le estás diciendo que estás tramitando una solicitud de asilo en un país europeo y que tienes derecho a, a manejarte por el espacio común europeo ¿Mm? sí muy, ¿no? muy, muy, ser. muy interesante sí. pues bueno prilines mm. dice de, insiste mira y yo lo digo porque Dime. lo están diciendo cristian no dice dejar los datos de contacto del abogado Luis. lo está diciendo ahora mismo cristian en el chat. Yo es Me... que no quiero que esto parezca algo comercial tiene usted una tarjeta don alberto yo tengo una tarjeta de cartel electrónico No lo tengo todo en el móvil en el móvil pero lo tengo todo en el móvil yo, lo, yo eh, os WhatsApp, prometo eh, o sí. yo os o... prometo que os pongo en el telegram en eh, mi tarjeta para antes de atender. que nos vayamos yo aquí con él lo vamos a hacer y ahí le vais a tener en el Telegram. En, en sí. prilines, no, eh, y ahí le podéis contactar No podemos, ¿vale? lo podemos lo hacer. Aquí tengo yo mi... Eh, sí, ahora, ahora cuando acabemos el directo lo hacemos. Yo te enseñado, Correcto. Aunque él tiene vuestro grupo de prislines. Sí, pero lo yo lo tengo aquí. O yo me así me no os preocupéis. Aquí le me, contactáis. Me claro. contactáis y, y bueno, pues... Eh. Y el que quiera saber cómo entra a Telegram, que me lo ponga en un comentario que le doy el enlace directo. Uh -huh. ¿vale? Y insisto, aparte de recomendaros a Don Alberto, uh -huh. que es un gran conocido uh -huh. y doy Muchas gracias un gran trabajo. Gracias, Uy, para que bienes. no parezca algo comercial, quiero recomendaros uh -huh. también a Tramitex Abogados y a machelin Díaz, no los conozco, pero veo su trabajo, veo su labor y es muy buena también, ya lo como tenés. la de Don Alberto. Lo has puesto ya ahí. Ya Mira, os acabo de poner, os acaba de poner el en el grupo de los Prislines su tarjeta mm, de contacto, sí, ¿vale? Y Exacto, que quiera contactar sí. al grupo Prislines en Telegram. Mm, sí, sí, sí, ¿vale? aquí cuando vale, queráis, perfecto. estoy a vuestra disposición. Mira, ahí tenéis el, el email, el teléfono de Legal Software punto abogados gmail punto com y mi teléfono 640 119 466 eh, estoy en madrid en el centro, un despacho muy bonito, las cosas como son eh, tengo que decir que mi despacho es muy bonito, dice, muy grande en pleno centro financiero de madrid Así dice de ahí, es luis para, francisco tigiraldo, que creo que le van a desbordar los clientes, excelente persona ay ah, mira, muchísimas gracias, muchísimas gracias, eh. <risa> un placer poderos ayudar Venga, y, y, la última pregunta de JB que mandó un super chat sí, y no quedaba claro. Sí. Nos dice JB: Me refiero a si puedo cambiar de estancia por voluntariado a estancia por estudios en cualquier momento si encuentro un curso como la universidad que empieza las admisiones en julio. Sí que puedes, JB. De hecho, es que si te haces, por ejemplo, te pones en un curso e incluso te, se te acabará ese curso, podría matricularte en otro y en otro. ¿Vale? Y con lo del voluntariado, igual, o se te acaba el voluntariado y quieres hacer luego el curso, sí que puedes. La respuesta es sí que puedes. Vas a inmigración y te lo tramitan uh -huh. Y luego el tema de los plazos y los silencios, lo que ha explicado Don Alberto sí. hace un momento. Te en cuenta mismo. que el silencio es de carácter negativo, la actividad silente de la administración pública en el 90% de los casos es negativa, no te conceden lo solicitado. Y muy importante, no os quedéis de brazos cruzados nunca cuando la administración pública tiene que contestaros a una tramitación. Pedir el certificado de silencio porque es el documento para poder recurrir en alzada Mira y ya, ya la última pero como yo sé que a don alberto le va a gustar nos dice diego celis ¿Es posible un programa con el abogado en el que nos informe sobre la carga tributaria y requerimientos legales para realizar un emprendimiento en España? Efectivamente, Diego, eso necesita un programa entero. Pero si quiere, don Alberto, sí. dar una respuesta rápida, sintética. Pues sí, mira, sintética, pues, eh, mira de forma rápida. buena voluntad está. Sí, necesito ya mira, para otro día. Eh, resto, sí, eh. de forma rápida os diré que en la, las cuestiones de carácter tributario sí que es cierto que no son. Baladí, que esto se responde en cinco minutos... ...¿vale?, porque eh, ese mm, entramado de, digamos, mm, tributos... ...que hay que solicitar y liquidar aquí en España... ...hay que tener en cuenta la legislación internacional y supranacional... ...en materia de IVA, recargos de equivalencia y renta... ...con lo cual eh, hay que estar muy pendiente en ese sentido... ...pero sin embargo, ya te digo que cuando tienes que eh, o vas o quieres eh, abrir una, un negocio una startup o una cualquier otro tipo de, eh, de negocio en españa tienes que darte de alta en actividades económicas y en ese preciso instante en, en la agencia tributaria te van a notificar tus obligaciones de carácter fiscal perfecto pues uh... Podríamos seguir hasta el infinito, pero yo creo claro, me que otro día. <risa> yo estoy aquí para resolveros y yo les digo aquí ahora a muchísimas y, gracias, gran, eso es un encanto, yo os quiero que, mucho, no, la verdad que sí. Serio, pero mira, yo sí que os digo que esto no es una aparición, aparición aquí, mmm, vamos a decir, estelar. Para este momento. Mira, esto es una mm, cuestión que os importa, que os atañe, es la seguridad jurídica de estar en este país. Yo, si me permite José Luis, pues, cada X días vengo y os vuelvo a explicar. y los privilegios seguro Mira, voy a, a tocar el derecho de asilo. Yo me comprometo a pasaros un archivo en, en Word o en PowerPoint. Eh, eh, en Telegram. Otro día vengo y os hablo de las tarjetas. Ah, pues sí, Me encantado, eh, seguro que. Encantado, hay muchas tarjetas. Eh, en, en, bueno, Y cada tarjeta pues tienes que tener unas circunstancias. Eh, hemos hablado antes del IPREM, el tema voluntariado, voluntariado a, alta cualificación. Hay, eh, mi mujer es española o mi, tal, mi pareja, de hecho, todas estas cosas tienen su, digamos, tramitación. Eh, ad hoc. Mm. mira ese sería lo, el, lo que decía rafael paredes saludos a todos los administradores de telegram rafael Buenas tardes a Buenas todos David. podría ser el tema para el próximo día si la, la de alto, sí. la de emprendimiento emprendimiento empleados de, de, emprendimiento, em, lo ¿eh? de alta, cualificación, alta cualificación las tecnológicas en españa las grandes empresas tenéis que saber que en españa hay pequeña y mediana empresa pequeña empresa la, la mediana y la gran empresa las tecnológicas los voluntariados las ongs de este tipo de cosas. ¿Mm? No dar nunca, sí que os digo, por favor, por, digamos, sabidas las cosas y tramitar las cosas porque os lo ha dicho un amigo. No, esto, siempre preguntar a un letrado, a, una, a alguien que sepa de la materia. ¿Mm? Contrastarlo, exactamente. Uh -huh. Sí, porque luego hay letrados muy buenos, uh -huh. luego hay medianos sí, y también sí. regulares, yo lo digo. Como los médicos o como... Bueno, esto como todas las profesiones, sí, ¿Siempre? Hay gente. <ríe> Mira, yo os digo una cosa, eh, Mira, el cuerpo de letrados, sobre todo en la Comunidad de Madrid, yo, yo trabajo en toda España, en toda España menos ¿no? mañana, la semana que viene me voy a, a Hannover, en Alemania también trabajo. Eh, el cuerpo de letrados y la digamos, información jurídica es bastante aceptable. Pero esto es como todas las profesiones, o sea, muy buenos, muy malos y, bueno, esto es como muy todo. Normales, Lo que sí es cierto es que España es un país que estamos acostumbrados a trabajar y a tratar con extranjeros y, lógicamente, pues estamos habituados a entender vuestras peculiaridades y circunstancias, ¿Mm? Pues muchas gracias, Don Alberto. Muchas gracias a vosotros. Por su presencia y a ti en particular. Nada. Muchas mm -hmm. gracias a los Prislines. Si os ha gustado, por favor un like. Como siempre os pido, si alguien ve esto y no está suscrito, que se suscriba con campanita y notificación al móvil. Que siempre emitimos en directo. Contaremos con Don Alberto en más ocasiones. Las veces que queráis. Mira, yo tenéis ahí la, la tarjeta. Me llamáis y si por aclamación popular vamos a decir queréis que venga otra vez sí, sí, pues yo vengo y os hablo de lo que queráis pues ya me también derecho penal si os sea, alguien que esté escuchando aquí está y alguna cuña eh, pensando una persona que sé que va a empezar a estudiar derecho en Colombia si queréis que os hable de derecho penal de violencia de género que soy experto en violencia de género eh, de derecho de familia de separaciones divorcios eh, herencias, testamento, todo este tipo de cosas, derecho laboral, muy importante, muy importante que también sepáis de las vuestras, digamos, eh, eh, sus derechos, derechos sus obligaciones, obligaciones ¿no? eh, cuando un empresario os dice ya no vengas mañana de forma verbal, ¿qué es lo que hay que hacer? me, me, ha, ¿eh? me, ha, me ha contado don Alberto, perdona que le interrumpa, sí, sí, sí, sí, un sí. caso sí. no vamos a decir nombre, ahora según uh -huh. vamos a el vídeo de alguien que llevaba 20 años en España, y todavía no había regularizado su situación no, no yo creo que por falta de información de ahí la importancia de estos vídeos mm. no lo sé vamos si mira eh, sí es que es verdad que yo una de las cosas que me siento orgulloso es que también pues, he tramitado eh, licencias y tarjetas para personas que han llevado en españa 20 años de forma ilegal ya, es que me ha quedado y, impresionado y, porque ya, y, ya en tres años y ya el hombre pues es que iba escondiéndose hasta por debajo cualquier de cualquier PRIXLINER sabe que en tres años le dan la, la, eh. le dan la residencia y dos años más incluso la nacionalidad 20 años de forma ilegal no debía de tener youtube este eh, no la verdad es que era, era de origen marroquí bueno, con y con respeto de un, también con, con todos los, los respetos también. a los marroquíes pero el hombre no tenía medios y no, y no tramitaba nada el hombre pues, pues claro. subsistía y no tramitaba y entonces bueno me conoció a mí a través de un amigo y se lo y, y se lo proporcioné el hombre la verdad, es, es un encanto la verdad es que es un encanto está encantado conmigo sí sí, tampoco... sí, sí pero bueno eso no, no estoy ninguno ahí 20 años de forma ilegal porque es que claro bueno, pedís uh, un José... crédito eh, yo que sé y cosas José fracia ya la última estoy buscando tu pregunta cachos entre todo el chat Necesita visa siendo hijo de venezolanos, un ecuatoriano, pues no lo sé, José, una... Sí, necesita... Visa, dice, necesita visa. Uh -huh. ¿Para? Pues, supongo para venir aquí a España. ¿Y qué es hijo eh, es de...? Es hijo de venezolano, dice. Es hijo de ve venezolano. Un ecuatoriano, hijo de venezolanos, uh -huh. es que dice, necesita visa, yo creo que es visa, sí. siendo hijo de venezolanos. Uh -huh. Bueno, eh, Sobre la... habla de la visa de Ecuador. Sí, bueno, eh, mira, cada vez está, y con esto yo os, os respondo, eh, cada vez está más eh, vigilado el entrar el extranjero en España, con lo cual sí que necesitaría visa. Bueno, ¿Mm? bueno Prilines, pues que muchas gracias, ¿vale? Que, gracias. que volvemos próximamente. Un abrazo a y un todos. un like si os ha gustado y suscribiros el que no lo esté. A todos los latinos y todas las latinas y a todos los que están aquí en España, encantados de poder... Eh, Ayudad, y quiero, y, y, y quiero también, sí que es cierto, hacer un eh, último, último inciso, agradeceros vuestra valentía, porque no te creas que es fácil dejar todo atrás, todo en vuestro claro. país y venir aquí a una nueva vida. Eh, y, y con la alegría, la, la potencia la fuerza y valentía que tenéis, esto es de agradecer. Y nosotros, pues bueno, pues si podemos ayudaros, encantados. Los españoles os ayudamos, la mayoría ¿Eh? os ayudamos cuando venís con emigración responsable y a trabajar. Sí. Y lo sabéis y, y siempre, lo, lo sabemos sí, Siempre, siempre, sí Eso don, aquí funciona. A don Alberto le tenéis en el grupo de Telegram. Muy bien. Pues Muchas un gracias. saludo, ¿eh? Hasta la próxima. Adiós. Chao, chao, amigos. Adiós. Chao, chao. chao.